Aquí, Blue 8123, y vamos con un tuto de actualizar versión de Android. Bueno, lo principal que debemos tener es Total Commander File Manager para poder actualizar nuestra versión de Android a 5.0.1. Bueno, empecemos. Aquí van a salir estas cosas: tarjeta CD, fotos, descargas, marcadores, aplicación instalada y añadir plugin descarga. Pero solo le vamos a dar a raíz de sistema de archivos. <coughs> vamos a buscar lo que dice System. System es el sistema operativo del teléfono <coughs> para editar las cosas que queramos. Pues como la versión de Android, el nombre. Aquí vamos a bajar todo completamente y va a salir algo blanco aquí que dice Build Pro. Bueno, le damos ahí, le damos editar fichero Total Commander Y aquí les va a decir, como ya yo la tengo actualizada le va, le va, A ustedes le van a salir así O oh, la versión de Android que tengan <coughs> Pues como yo tengo 4.1.2, solo puse 5.0.1 y le doy aquí, archivo guardado Google Pro. Le damos aquí. Y ahí se te guarda completamente la versión de Android. Bueno chicos, espero que les guste el vídeo. Eh, ya saben, link de descarga abajo para que descarguen total commander a al que quiera actualizar su versión de Android. Chao.